Y si tienen alguna dolencia, muchachos, ustedes, no estén perdiendo el tiempo. Me duele, viste, que están sentados todo el día, empiezan los dolores, empiezan a aparecer algunos dolores, te guarda que te duele ahí, ¿eh? No, viste, yo con cosas de hombre no hablo. No seas sonso, está el doctor con nosotros eh, ya en línea, Nicolás Yvilequian, que es urólogo y es hora de hablar de esos temas para ustedes que están ahí del otro lado, y de muchos otros temas. Nicolás Yvilequian, que le damos la bienvenida y buen comienzo del 2023. Hola, Carlos. Buen día, un gusto saludarte. Buen día. Eh, doc, ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo arrancó el 23? Bien, bien, muy bien. bien. Gracias a Dios, con buena salud. La familia bien, así que bueno, arrancando con el laburo. Claro, arrancando con trabajo, con una vez lo molestamos, me acuerdo, en, la, en una cirugía, me morí de la risa con, con la producción, eh, porque usted está trabajando, y nosotros estábamos ahí volviéndolo loco, eh, siempre, siempre predispuesto para trabajar con, con nosotros, con la gente. Ahí, ahí hice yo un comentario, Nicolás. Eh, dije... El, ta sí. el tachero, muchas horas trabajando, muchas eh, llega a una edad que empiezan a trabajar también de taxista, porque trabajando de otra cosa, y empiezan a aparecer dolores que uno va dejando ahí de, de lado. Digo, hay una edad para visitar al urologo hay una edad para empezar a ir al médico, sí. no hay que dejarse estar. Sí, sí. Este, puntualmente hablando de lo que hace al, al, al, al tachero, sí. por ahí, al, al, al, a aquella, aquella persona transportista, en donde por ahí eh, se nos dificulta de por sí eh, concurrir al baño, y sí. al baño cuando uno tiene ganas. Es verdad ¿sí? eso Todo eso nos trae problemas uh -huh. eh, aparejados a su vez, a los mismos problemas que van apareciendo con el avance de la edad. ¿sí? Eh, a punto de partida principalmente de la próstata. Uh -huh. ¿sí? Los problemas prostáticos se manifiestan con síntomas urinarios principalmente. Si bien los controles... Se deben realizar a partir de los 40, 45 años para la prevención del avance del cáncer de próstata. Sí. Las próstatas grandes, en su gran mayoría, son benignas, pero me traen problemas de tipo urinarios. Uh -huh. Es verdad. Hay, hay sí. algo hay algo que me mar, marcó hoy, doctor, es no, eh, el tema de aguantarse. Porque es verdad, el taxista, el remisero, el colectivero, el transportista, que tiene que estar tantas horas arriba de un vehículo, no puede no puede parar para orinar. Es el gran problema, ¿eh? Es, es un gran problema, es un gran problema desde donde se lo vea, uh -huh. porque a su vez, eh, más allá de, de cuando puede realizarlo, no está en un lugar donde lo puede hacer cómodamente, claro. no, es, no tiene una buena calidad de vida el hecho de estar parando literalmente en una esquina a buscar un baño o buscar dónde, dónde orinar. Uh -huh. ¿sí? Todos estos síntomas, más allá de, de la imposibilidad de ir al baño por su trabajo, puede estar aparejado con problemas de próstata y puede mejorarse y hasta solucionarse realizando los controles eh, correspondientes. ¿sí? Hacer una ecografía, un análisis, un estudio flujométrico ¿bien? que me permita saber cómo está esa próstata y me permite iniciar con un tratamiento medicamentoso. Sí, uh -huh. sí, sí, sí, general, sí te Con un tratamiento medicamentoso lo que se realiza, una pastilla que se toma una vez al día, sí, y eso mejora muchísimo, primero su calidad de vida, uh -huh. porque no solamente eh, en el horario de trabajo, sino también a la noche. Sí, pacientes que se levantan 3, 4, 5 o 6 veces de noche orinando o sea, tenemos un, un sueño este, corrido de una hora, hora y media, dos horas máximo y ya me tengo que levantar a orinar. Claro, sí. claro, o sea, claro. También se altera la calidad de vida por... O este o el sueño entrecortado que tienen estos pacientes. Sí. Bueno, yo arranqué con esta pregunta, doctor, que tenía que ver con, con estos, eh, con estas personas que ocupan ese tipo de lugares de trabajo, eh, pero usted por ahí ya tenía otro tema, no sé si, si tiene algún tema para contarnos. Sí, podemos <risa> seguir con el mismo tema, y okay, hablemos okay. sí, más específicamente lo que hace a la, a la próstata en sí. La próstata es un órgano sexual accesorio, ¿sí? que tiene cierta función, que es la producción del líquido seminal pero anatómicamente se encuentra por debajo de la vejiga, se encuentra en el conducto de la orina. Y a partir de cierta edad empieza un crecimiento que me da síntomas urinarios, uh -huh. ¿sí? Como decíamos, dificultad en el chorro de la orina, salir del baño y tener la sensación de no haber vaciado completamente la vejiga, levantarme varias veces de noche, ya cuando estaba un poco avanzada la situación, este, puedo tener algún grado de incontinencia, sangrado, sí. infecciones todos esos problemas aparejado un agrandamiento de próstata. Hay que diferenciar entre lo que es la próstata benigna y la maligna. ¿sí? El ¿Sí? cáncer de próstata, por lo general, no crece mucho esta próstata, ¿sí? ¿sí? Pero sabemos que el cáncer es una patología mucho más peligrosa que si tuviera una, un crecimiento benigno. Claro. Entonces ahí donde apuntamos con los controles, ¿sí? 40 años y yo tengo un familiar directo, padre, tío, abuelo, que tuvo o tiene cáncer de próstata, ¿Sí? Y a partir de los 45, a todos los hombres se le recomienda un control anual para hacer estos estudios. Uh -huh. ¿Sí? ¿En qué consisten los estudios? Un análisis, ¿sí? General. Hemograma, azúcar, eh, colesterol, todo. Y el PSA. El PSA es el marcador de la próstata sí. que me indica que su elevación me puede llegar a estar indicando que está eh, hay algo, puede haber algo malo en la próstata. No me dice uh -huh. que hay algo malo, puede llegar a haber. Pero la elevación del mismo va, me va a hacer realizar o pedir la realización de otros estudios un poquito más profundos. Pero básicamente eso, análisis, una ecografía de los riñones, de la vejiga y de la misma próstata, y estudios flujométricos que, que son estudios en donde el paciente literalmente orina en un recipiente que va conectado a la computadora y me mide su capacidad para orinar. Uh -huh. De cantidad, con qué potencia, en qué tiempo, entre otras cosas. ¿sí? Son estudios rápidos no invasivo y me dicen un montón de cosas... ...ya si alguno de estos estudios... ...sale con alguna alteración... ...ya profundice un poquito en el tema... ...y hay muchísimos más estudios para realizar... ...pero a medida que el paciente lo requiera... Uh -huh. ...y los estudios salen bien... ...perfecto, nos vemos el año que viene... ...¿sí? ...o bien. dentro de seis meses, dependiendo de la edad... ...y si los estudios salen alterados... ...sabemos que hay algo mal... ...hay que seguir estudiándolo... ...¿sí? ...o empezar a tratar una patología... ...que es muy frecuente en el hombre... ¿Sí? El agrandamiento de próstata, repito, no así el cáncer, si bien el cáncer es bastante frecuente, pero lo más frecuente es encontrar próstatas grandes, pero benignos. Uh -huh. Estamos hablando con ¿Eh? el doctor Nicolás Ibelequian, que es urólogo, que nos está dando estos detalles también para que preste atención la comunidad. Hay un tema también que eh, aparece, es el tema de aquel eh, hombre que ha sido atlético, que ha tenido una, una buena calidad de vida y te dice no, yo la verdad que no voy, no, no me interesa, yo estoy bien físicamente, mirá que bien que me siento. Sin embargo, no se trata de sentirse bien, verse bien, sino que se trata de que a veces es, es medio silencioso algunas cuestiones que tienen que ver con la prota, próstata, ¿no? A pesar de que aparece el problema con la orina. Sí, totalmente. El cáncer de próstata no me da síntomas. Uh -huh. Por eso, eh, eh, en los controles, y si tenemos la capacidad y los medios para poder llegar a hacer un diagnóstico, eh, rápido y poder solucionar muchas veces esta patología. Obviamente, el paciente que tiene una vida, este, una buena vida en lo que hace al, al deporte, a la sí. alimentación, etcétera va a tener menos probabilidades o menos posibilidades de tener un cáncer, Bien. obviamente. Es más, <coughs> hay que alentar a, a, a la gente a que realice deportes, a, sí. a, a que coma sano, etcétera. Es hay que hay una edad, que ya me está pasando, hay una edad que hay que empezar a a tener una mejor calidad de vida porque después me empieza a facturar la, la sí, salud. Exactamente. Te, te, te, sí, lo, lo difícil es, es parar, uh -huh. es mirar y, y, y decir, ya está, tengo que arrancar claro. con mi con mi cuerpo, es, es mi lugar, es, eh, si bien el, el trabajo demanda, uh -huh. muchas veces es difícil eh, parar un poco y decir, bueno, si quiero seguir unos años más, eh, debo hacer algo por mí. ¿sí? Claro. Y Tal una buena cual. manera es hacer un control, hacer un control, saber que estoy bien, ¿sí? Y, y sí, lo que hace a la, a la, a la vida sana, a la actividad física, a la buena alimentación es, es fundamental en cualquier gama uh -huh. eh, de la medicina, en, es, es un todo el, el organismo y, y lo cuido entero si yo llevo una, una vida sana. Tal cual, y el doctor. estrés, ¿no? El estrés, la cabeza, Uf. tener un poquito desocupada la cabeza, que es también fundamental. Que es otra, de la parte es otra de las pandemias eh. de este nuevo siglo, ¿eh? uh, el estrés. Eh, eh. Eh. Eh, doctor, aquel que nos esté escuchando o aquella persona que nos esté escuchando que quiera acompañar eh, a ese hombre, en este caso, pues estamos hablando de varones, pero también usted trata tanto varones como mujeres. Sí, sí, uh -huh. sí. Nosotros, los curólogos, tratamos este, ambos sexos, en lo que hace a la mujer, obviamente, lo que, lo que corresponde a los riñones, la vejiga, sí infecciones urinarias o incontinencia urinaria, que es muy uh -huh. frecuente en la mujer. ¿Sí? Todo eso lo, lo vemos nosotros también los urólogos, este, así que está bueno que lo que lo remarques. Ahí. Bien. sí ¿Y podemos llamarlo eh, por teléfono? ¿Podemos pedir un turno? ¿Dónde lo sí. podemos ir a ver? Sí, por supuesto. El teléfono del consultorio, que puede ser por llamadas o, o WhatsApp, uh -huh. es el 381-6474-010. Sí. Sí. 381-6474010. Perfecto. Ese es el número del doctor Nicolás Gibelequian, sacar un turno, eh, darse la oportunidad de empezar a revisarse, no se dejen estar, digo, porque el tiempo pasa. Por ahí algo que te hacías ver, en, en el momento justo, ahorrabas un montón de, de, de otras cuestiones que vienen después que arrastrás. Eh, doctor, como siempre, es un placer hablar con usted, siempre con las palabras justas para que la gente pueda entender. Eh, bueno, el placer es mío, Carlos, y, y otra vez muchísimas gracias por el espacio y un placer será semana a semana estar con usted. Gracias y sí, bienvenido. Muchísimas gracias, gracias por estar.